Pues bueno amigos, como les estaba explicando el video anterior, ya tenemos todo el spot, ya tenemos todo listo, pues ya tenemos a Grisel otra vez aquí. Hola. Eh, ella va a ser la modelo del día de hoy. <risa> ¿Cómo te sientes esta, por segunda ocasión trabajar uh -huh. y todo esto en esta ocasión? Pekin es es como diferente, pero esta, esta es que está muy padre. Te agradezco mucho que, como que me, pienses en mí y pues a ver qué sale. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a utilizar, en este caso vamos a empezar con fondo negro. La verdad, pues trabajaste muy chido la vez pasada. Estuvo cool. Y pues, qué mejor, ¿no? Vamos a utilizar, como les estaba explicando, el flash de fondo. Para hacer la división del fondo negro con el primer plano. Y pues vamos a tener aquí el flash. Y ya todo les expliqué. ¿Para qué volver al principio? ¿Vale? Vamos a empezar. Eh, te puedes sentar por favor Vamos a hacer ahorita pruebas Porque estuve haciendo pruebas con, con el foco y todo eso como objeto Pero es diferente con un cuerpo humano Así que vamos a ver qué. onda. Ah, vale, como te explicaba la vez pasada Tienes un y mil posibilidades de acomodarte con el saco En, el, en la silla, ponerte así de patrona o sea, no, lo que no quiero es que te veas estética. Así. Exactamente. Queremos ahora sí que diversidad. Aplicando. Sí. <risa> ser ser diversos, ser este de todo un poco. Yo creo que lo voy a poner acá. Y así, ¿vale? Así que vamos a estar acomodando el flash por todos lados. Sí te veo yo muy roja desde la cámara, así que... Vale. Va. Perfecto, un poquito más arriba Si sí, con confianza pongan música Ahora déjame prender las luces uh -huh. Esa sale en la película de ¿Cómo se llama? Zinc 2 Ahora sí. ¿Sabes qué? Voy a optar por quitar el flash. Apagar el de acá. Solo que me parece que el rojito no le gusta mucho, pero vamos a cambiarlo al negro y vamos a ver qué tanto podemos hacer. Yo creo que vamos a iluminar un poquito más el ambiente para darle un poquito más de alegría al espacio. Y ahorita las volvemos a oscurecer para que le demos misterio a las tomas. Pues bueno, ya se cambió. <risa> Vamos a bajarle entonces de aquí un poquito. Vamos a ver. ¡No manches! Ya valí. Hasta que me olvides. Voy a intentarlo. Sí, que hace mucho Miguel, ¿no? Si fuera mujer. tan solo. <risa> ok. Ok. a lo que me refiero grisel muy bien ya tienes la práctica de la despasada ya ves, <risa> <risa> parece que si sí te enseñé bien <risa> agarra bien tu, tu mano aquí mira hacia abajo hacia tu reloj Ok, aquí como te, te está tapando Cámbiate Te cae hacia allá, por favor Ok Mírame, por favor Pues bueno, ahorita estamos probando Con iluminación más abierta Más iluminada, pues y ahorita ya vamos a bajarle un poquito la intensidad a la luz, la vamos a acercar un poquito más y voy a acomodar solo el flash en la espalda para que le pueda dar este un mejor manejo de luz y que sea un poquito más fuerte. Yo creo que voy a intentarlo con, el, con el, la iluminación continua y ahorita con el flash, vamos a ver qué tal funciona, voy a ponerla ya. O sea, ¿para qué vienes al chisme si no te vas a dejar acá? Sí, el gato. ¿Vale? Sí, a ver. Vas mucho. Ahorita ya estamos probando la iluminación más frontal para darle un poquito más de volumen y darle un poquito más de misterio a la fotografía. Chequen esto. Se sí, ve chido Me gusta Ahora ponte así Y agarra con tu mano izquierda El saco tu mano se esconde, deja la floja, déjala caer para que tampoco te lastimes tanto. Con tu mano derecha, agarra abajo del saco. A ver. Y mira hacia el flash. Porfa. Ok. Ok. Cool. Dale. Bueno, ahora te quitas el saco, te lo vas a poner así. ¿Va? Ahorita lo que estamos haciendo da, es darle misterio a las fotografías, justamente como les decía, ya apagamos el, el, la iluminación de allá, quitamos el flash del fondo y solo tenemos esta iluminación con los blancos y el flash igual con los blancos. Así que espero que estén anotando que le estén echando ganas para justamente vean ustedes mismos cómo cambia la iluminación y el cambiar la iluminación hace que le dé otro significado a la fotografía. ¿Vale? Continuemos con esto. <ríe> okay. Ahorita lo que estoy lo que acabo de hacer es quitar el panel para justamente vean la diferencia. La potencia del flash está a 128 porque la tenemos muy cerca. Para que no haga el flashazo Así en, en su rostro Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer Para que noten Tan solo la diferencia de iluminación Que tenemos con o sin el panel ¿Va? ¿Sale gris el tantito porfa? Ok con, me acerca, ahí está. Mira hacia el flash, por favor Ok, aquí como recomendación como la iluminación no es tan fuerte La del flash la, del, la de este Iluminación directa Pero claramente Bueno, si ilumina Ya nada más en la oscuridad es cuando se nota demasiado La recomendación es Si queremos nivelar la potencia De este con el flash Es lo que tenemos que hacer Subirle, bajarle, dependiendo la potencia Que tenga el flash Bueno, el la iluminación directa, pues la iluminación continua por eso tenemos que nivelar la potencia de este y de ese para que no se vea más iluminado acá o no se vea más iluminado acá, claro, si nuestra intención es que se vea parejo si queremos que se vea disparejo y se vea más sombras más volumen y todo, pues ya tenemos que jugar con el flash o con posi la posición del del, del, de la luz directa De la luz continua Podemos acomodar El flash hacia allá Y vean el, La difuminación que crea El flash Y ahora si vamos a combinarlo con este Vamos a ver qué tal queda ¿Vale? Ahorita, mientras yo guardo esto Doblo esto Por favor bueno, este es el siguiente outfit. Eh, Grisel, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué opinas? ¿Qué onda? Ver, están padres, me están gustando. Al principio como que el rojo no me encantaba, pero creo que ya viéndolas en las fotos se ve muy padre. Entonces, pues, muy padre. Ok. ¿Tienes algo que ver contra el rojo? ¿Algo te pasó? ¿Qué onda? no, no, no pero sentí que no me veía como no sé bien, qué. pero... Okay. Pero no, sí, creo que sí, ya. Sí, sí. va. Ya, perdió el, ya vimos que comprobamos y comprobamos que ya le perdió miedo al rojo, así que todo vamos bien. Este es el siguiente outfit. Vamos a hacer que contraste con el fondo blanco. Y pues, como les decía, vamos a nivelar la potencia del flash con lo que tenemos del fondo de la iluminación. Y pues, vamos a continuar. Vamos a seguir manteniendo ese pequeño misterio en las fotografías, pero vamos a... Al final las vamos a terminar iluminando Porque es un outfit que es diferente A tener misterios Tener más oscuros y todo eso Vamos a darle un poquito más de iluminación ¿Va? Al final Vamos a probar dónde nos quedamos Y así, ¿vale? ¿Continuamos? Sí, continuamos Va, que va. Aquí lo que les estaba diciendo En el video pasado es que Con el fondo blanco cambia Diferente, o sea, cambia el color Cambia todo, aquí sí se nota el color que mantienes acá en, el, en los fondos, en este caso el blanco. Y pues es lo que estamos presenciando. Estoy acomodando el balance de blancos, lo estoy ajustando para llegar a un punto intermedio y que se vea, se vea completamente blanco. Y yo creo que vamos a la derecha. La... Sí, te felicito Gracias A ti también Que tienes la actitud Te digo Contigo ya Ya te entrené muy bien Duele Ok, déjale bajar La potencia Porque si sí está muy fuerte 128 Vale Listo Un favor, ¿tú te, ¿Me puedes ayudar a bajar el, La cabeza? el flash <risa> sí con fuerza con fuerza ahí está no sube la tantito por fin ahí está bien gracias ponte de frente agarra la acomódate otra vez la gorra por favor vale gracias Puedes agarrarla de la altura Entre la gorra y la, los botones andale, Y lo puedes cerrar Ándale Ándale, gracias Cierra de los um, de, Agarra de abajo de todo Ándale, digo el dato. Pero se me baja Así se baja, mucho vale. Ahora Solo déjame intentar una cosa más con el fondo, para que no sea blanco, pues hay que intentarlo con el negro, y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo es la combinación de bicolores, el azul y el morado, o el rosita, es rosita, ¿verdad? con el rosita, y lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, bueno voy a cambiar el fondo, el ciclorama con el negro para... Darle un poquito de diferencia y que se vea más oscuro el fondo. Porque se ve muy iluminado gracias al flash que tenemos de recorte allá. Y es lo que no quiero. ¿Va? Vamos a... voy a cambiar esto. Ahorita lo que hice para lograr oscurecer lo que es el fondo, porque está estallando mucho. Voy a subir de nuevo la... voy a cerrar la apertura del diafragma. Voy a utilizar el flash con la potencia un poquito más fuerte en el azul. Pero bueno, no se va a dejar de ver el rosita, ¿va? Esto con el fin de oscurecer el fondo. Que no salga tan iluminado el fondo. Perfecto. Y que podamos hacer un poquito de recorte de allá. Solo que si sí voy a tener que subirle un poquito la potencia. Yo creo que ahí estarás bien. A 1 sobre 64. Para que se pueda hacer el recorte. Y podamos aprovechar la iluminación bien. Muy bonito trabajo resultado final. Ahora. un tantito. Dejan toda esta silla de aquí. Pues vale, ahora sí. Pues bueno, este ahora sí, este es el fin. Espero que les haya gustado, tú Grisel, ¿cómo te sentiste en esta sesión? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Estoy loco? Ay, ¿Qué onda? La... la verdad es que la, la del final estuvo muy, muy, muy, muy cool, como que los colores están muy, muy padres... Y, y me encantó, la verdad Muchas gracias, no pensé que fuera tan cansado Pero sí es cansado Sí, sí es cansado, pero está muy padre, te felicito ver, No, muchísimas gracias, también yo a ti Aprendiste muy bien, ¿eh? Sí, de sí. la sesión anterior Sí, sí. <risa> No, pero lo chido es que traes La actitud, tienes, justo eso Es lo que importa Para que tanto el fotógrafo como la modelo Pues saquen ahora sí que un trabajo muy sí, bueno sí, sí. Tiene que existir esa química Y pues dejar de romper esos estereotipos de ser mamones y todo sí, eso. Punto sí, sí. tradicional, no sé, aparte de que te cansaste y toda la onda, porque, a ver, en comparación del anterior a este, mm. ¿cuál, aparte de que estuvimos en exteriores, cuál crees que sea la, la diferencia aquí? Ah, no, bueno, o sea es que acá está todo. <risa> o sea, está todo el set y este. No, me cansé más de aquí. ¿En serio? Sí, ¿Por qué? no sé, creo que es como más, bueno, obviamente es más profesional, okay. y no sé, es como más poses, o no, no, sé, no sé qué <risas> tenga que ver, pero me cansé más hoy. Ok, yo creo que es más porque tienes que estar en un punto y nada te mueves tantito, y eso que sí, te fuerza sí, sí, más poses así como... Más fijas, exactamente sí, más fijas. La verdad es como que de las primeras veces Que aprovecho al máximo el set, el espacio Porque ya he hecho sesiones aquí Y pues ya es como que Pam, pam, pam, pam Vámonos con lo que sigue, ¿no? Qué bueno que tenemos esos puntos objetivos Esos puntos de vista de parte de la modelo Y la verdad pues Estuvo muy chido, me la pasé muy cool Sí, Ahora rico, Exactamente Y pues... Un gustazo volver a trabajar sí, contigo, bien. Grisel, muchas estuvo gracias. chido. Y pues siga así, siga practicando las sí, poses. Sí, sí. sí, es cansado, muchachos, sí es cansado. Pero bueno, algo más que quieras decirle a, a todos los que no ven, los que te ven y así. Este, que me da mucha pena, pero este sí, apréndale muchas cosas, la verdad es que sí... Es muy profesional en lo que gracias. hace Y pues sí, le invierte mucho Entonces está como, está como muy padre Salen fotos muy, muy, muy, muy padres muy Siempre las pongo de foto de perfil De Whatsapp ah, Eso sí, se agradece sí. mucho sí. Ese es uno de los motivos por los que también me sigue gustando sí. <risa> todas las he puesto La mayoría, las que más me gustan La verdad es que sí las pongo ah, Muchas gracias, gracias. Se, se aprecia mucho esto Pero bueno eh, Después de tantos gritos, después de tanta...